Hey, ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Estamos hoy en un nuevo vídeo y en el día de hoy os voy a explicar cómo quitar esa notificación que te pone de que el arma se retendrá durante 15 días en el mercado. Bueno, pues aquí lo único que tienes que hacer, ¿vale? Por ejemplo, yo me vengo aquí, quiero vender este arma y le doy a vender, ¿vale? Yo recibo, pues pongamos que quiero recibir 0,90, ¿vale? Y el comprador paga 1,3 y le doy de acuerdo, ponlo a la venta primero tienes que aceptar las condiciones, le das aquí, aceptas y pone esto, el anuncio y el mercado se retendrá durante, 14, durante 15 días, no se ha utilizado el autenticador móvil durante 7 días, ¿qué pasa? aquí lo que tenemos que hacer es eh, descargarnos la aplicación de Steam y una vez que os metáis en Steam le dais a perfil, creo que era aquí, todo esto lo tenéis que haber hecho en el que, lo tenéis que hacer en el móvil, ¿vale? entonces vais a perfil y os tiene que aparecer arriba del todo una opción que diga Steam Guard. entonces os la activáis y tenéis que haberlo tenido el Steam Guard eh, descargado en el móvil durante siete días, una vez que pasen esos siete días ya puedes tú pues perfectamente eh, tradear y vender cosas eh, a la gente otra cosa que quería argumentar, que era, bueno, que si tú quieres tradearle algo a tu amigo y no te deja y tú ya has pasado esos 7 días, tu amigo también tiene que tenerlo activado. Si no el arma, pues como os he dicho, será retenido durante 15 días. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, deja un like, deja un comment y suscríbete que es muy importante de verdad y me ayudarías un montonazo. Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo y adiós.